Hoy, bienvenidos a Videos Manguis. Vamos a hacer un recorrido por la nueva producción. De rodillas, youtubers. Pero no ves que no puedo, capullo. Star Coast, de nuestra epopeya galáctica. Una epopeya galáctica que creo, creo, me da a mí la sensación que por una vez la han fetabona, la hemos hecho buena. Por una vez. Esta es la impresión que a mí me da. Y no solo a mí, a él también. Bueno, aquí la cuestión es que tenemos novedades. Entonces. Así para empezar, quiero que nos cuentes qué tal, ¿no? ¿Cómo va, cómo va el proceso evolutivo ¿no? de la saga? ¿Qué sorpresas nos vamos a encontrar? Y, y sobre todo, ¿cuándo se va a estrenar? Porque los fans esperan y ¿qué? ¿Qué eh, entiendo la impaciencia de los fans, pero todos los fans entendemos, incluyo porque yo también soy fan de otras cosas, que hay que saber esperar. Porque lo que tarda más, luego mola más. Yo hoy me voy a dormir más feliz que un chincho. Has tenido un bebé por la nariz? qué dices? De hecho, ahora mismo acabamos de hacer una revisión de guión y algunas cosas han cambiado en el guión. Podríamos decir que prácticamente lo tenemos todo rodado. Nos queda una escena final, un poco compleja, y todo lo otro está rodado. Quedan planos entre medio, quedan perfeccionar cuando haces un croma, ¿no? pues el fondo, pues quedan cosillas. Luego quedará la banda sonora y también quedará el, el tema del foley, ¿no? que son los, los sonidos ambientes. Entonces, para la semana que viene no estará, ya os lo digo. Tardaremos un poco más, pero valdrá la pena esperar, valdrá la pena. Pues una pregunta, ¿no? Pues tengo varias preguntas. ¿Es ¿Qué tal ha sido el trabajo del Croma? Prefiero... A ver, ¿cómo, ¿Cómo has trabajado? ¿En quién te has inspirado? ¿Te has inspirado en Georgie Lucas? ¿Te has inspirado en Jenny Rodenberry? ¿Te has inspirado en Galactica? ¿Te, ¿Te has inspirado en Skate? Cuéntanos, ¿es cartón-piedra o, o Dal el pego? Cuéntanos. Hay una técnica que es la técnica del mate-painting, ¿no? Entonces, si lo queréis lo podéis ah. os contar, os lo voy a contar yo pero que es la que usaron precisamente en Star Wars, en todas las pelis míticas, para, hacer, para recrear escenarios que no puedes rodar tú. ¿no? Digamos que es complejo, fácil no es, porque una, por una parte tienes que rodar la secuencia con los muñecos, ¿no? porque estamos haciendo la peli de Lego, de, con Legos, pero hay, otras, hay cosas que no son Lego también mezcladas y eso es muy difícil de unir, es complicado de integrar. A veces lo hemos hecho sin postproducción, poniendo elementos que no, que no son Lego en el set y en otras ocasiones pues así con el croma y, y entonces detrás de, de, de lo verde le pones tú la imagen que tú quieres. eso osabelláis de mí! ¡No, hombre, no! ¡Qué va! <risa> estamos jugando con algunas técnicas un poco complejas, las estamos descubriendo también, pero bueno, el resultado cada vez es mejor, le vamos echando capas de cariño y cariño y bueno, estamos muy orgullosos de, de cómo va quedando. Bueno, para los fans, cuéntanos de qué va el guión. Eh, básicamente tú y yo eh, dando vueltas por la galaxia, ¿no? Es una cafetera, Nen. Va, va, ves a hacer café que ya llegamos. Voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy, voy. ¡Oy! Intentaremos que entendáis que somos tú y yo y que no tiene más. Somos tú y yo haciendo una película porque nos, nos gusta. Tú y yo por la galaxia eh, repartiendo tortazos, cogiendo naves espaciales y mezclando un poco el mundo de Star Wars, el mundo de Star Trek y otros mundos psicodélicos que a los dos nos gustan, ¿no? Record es muy fácil en, en internet encontrar todos los muñecos de Star Wars, ¿no? En foto, quiero decir, y cogerlo y, y en pues, producción, ponerlo ahí, ¿no? Bueno, es relativamente fácil, ¿no? Pues nosotros hemos intentado no hacerlo nunca. Tenemos todos los muñecos y tenemos todas las cosas que veis por ahí y, y otros las hemos añadido digitalmente, pero digamos que contamos con muy pocas piezas, no tengo muchas piezas. Me he comprado algunos muñecos en Aliexpress, serían muy baraticos pero tenemos pocos. Y a ti y a mí los he personalizado yo dibujándolo, haciendo el, la, los ojos, la carita y tal. ¿no? Y bueno, como veréis también, tú y yo vamos evolucionando durante el trayecto de la película, nos pasan cosas y... Eh, nos crece el pelo un poco, de manera que en el rodaje ha habido una complicación añadida de, de grabarlo secuencialmente ¿no? luego nos hemos encontrado con problemas, por ejemplo tu camiseta en tu camiseta pone hoy, como todo el mundo sabe que tú eres un gran fan del hoy ¿no? Hoy. pues al principio muy contento de, con eso, te lo envié, a ti, te moló y tal y, y empecé con eso, pues a medio de rodaje me di cuenta de que a cada secuencia que nos iba grabando tu camiseta se iba desgastando Sabes, ya aquí lo pintando. Y tenía, bueno, y tenía que volver claro. a pintarla. Claro, era una putada porque nunca te queda igual. Es muy pequeño, un Lego es muy pequeño. Mira, fíjate. Ya, ya, sí, sí, mira, sí, mira lo vi. ya. Pero para que lo vea sí, sí. la audiencia, en, en comparación con mi mano, es muy pequeño. Y pintar esto de aquí que pone hoy es muy complicado que siempre que te quede igual, ¿no? Se dice como pude. Tu camisa estaba mutando, <risa> pero bueno es, bueno, es lo que hay y es uno de los fallos que ya os digo yo que podéis encontrar. Entre bueno, otros muchos. No sabía, todo y cool. Pero lo compensaremos con cariño. Pues una pregunta, ¿no? Pero pues tengo varias preguntas. Una pregunta, ¿qué hay de cierto? ¿Qué hay de cierto? Porque todo esto es un rumor, ¿no? Los fans se han hecho un corrillo así en Internet y han dicho algo así como que... el Rubio salía. No sé ni cómo, ni cuándo, ni por qué, pero es lo que dicen, ¿no? Nosotros no queríamos, pero se ha filtrado que se está... Se estaba barajando seriamente la posibilidad de que una escena importante transcurriera en Belén Rubio. Aún no está descartado, pero tampoco está confirmado. Espera, espera. Y una pregunta ya a la final. La pregunta yo creo que todo el mundo está esperando. ¿Es cierto que Spock es derrotado por una gallina? Es que los corrillos solo hablan de esto. Esto también... No puedo entrar en eso. Las vacas me matan, si lo digo. No, no te puedo contestar a esa pregunta mm. algo hay yo hoy me voy a dormir más feliz que un chincho yo creo que nos, hemos conseguido sacarle puntas de humor y bueno esperamos que os guste muchas gracias por esta información y bueno, recordar que en Instagram tenemos un montón de fotos del rodaje todo creado por nuestro gran literato el señor Isar Lucas un grande, un grande la cuestión es que Preguntar en Instagram, comentar, comentar, porque me ha metido un montón de fotos del rodaje. Y bueno, para el año 1 después de Cristo o el año 0 cuando venga Satán, algún momento StarCoast nos va a iluminar y por fin me veréis luchando con mi láser. ¡Hoy!